¿Estás bien? No Lars, tengo miedo Bien Bien Los acusados ¡Culpables! Se les acusa de vandalismo, quema de iglesias, resistir arresto, posesión de sustancias ilegales. ¿Cómo se declaran ah. culpables? culpables. Procésenlos ¡Despierta! Yo puedo ayudarte a salir de aquí... ¡Skidso! ¿Estás dispuesto a enfrentarte a la muerte para ganar tu libertad? Sí, maestro. Bien. Ahora cruza el umbral y desciende abajo, abajo al corazón de la tierra. ¡Oscuridad puede confundir tus mazos! ¿Qué? ¡Oh, mis bellos días. Lo siento maestro. Oh, no te preocupes por mí, tengo el poder de la regeneración de Dan. mi sonrisa volverá a ser tan bella como antes... <ríe> Algún día, Skinson, tú serás como yo.